Damos un agradecimiento muy especial a los panelistas y a los invitados a acompañarnos en el tercer panel del día titulado Open Run. Como moderadora tendremos a Andrea Catalano, es editora en jefe de telesemana.com, periodista y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Cuyo. Esta está especializada en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto en la economía y la sociedad desde hace más de 20 años. A lo largo de su carrera se desempeñó en prensa, online, radio y televisión en diversos medios de comunicación de Argentina y forma parte de colectivos y grupos en los que se promueve la visibilidad y la participación de las mujeres en las TIC. Nicolás Silva, comisionado de la CRC, es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en dirección y gerencia de empresas y especialización en gerencia de mercado de la Universidad del Rosario. Certificado en Gerencia de Proyectos, su, ya, su trayectoria laboral es de más de 20 años en el sector de telecomunicaciones. Inició en el sector y posteriormente se integró al sector público. Fue Director de Industria de Comunicaciones en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, siendo designado en ocasiones como Viceministro Encargado de Conectividad y Digitalización. Prashanta Warwal, Director de Desarrollo Empresarial Global de VRAN en Intel. Lidera las actividades de desarrollo comercial Open RAM RAN de Intel con varios operadores en toda Europa. También trabaja con socios del ecosistema para eliminar los obstáculos en la implementación de Open RAM RAN y fomentar la innovación. Antes de unirse a Intel, trabajó con NEC, Alcatel, Lucent, Sonera Smart Trust y Nokia. Cuenta con una maestría en telecomunicaciones del Instituto Indio de Tecnología, Rurki. Celedonio Bambatenú, director de Relaciones Gubernamentales para América Latina de Nokia. Celedonio está a cargo del desarrollo de las relaciones con gobiernos y entidades públicas de América Latina. Antes de tomar esta posición fue Director de Asuntos Públicos para América Latina y el Caribe de Alcatel-Lacent, Director Regional del Grupo de Desarrollo CDMA, Director de Asuntos Públicos de Lucent Technologies para América del Sur y Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina. Celedonio es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Maguncia. Fabián Monge. VP Network and Managed Services Sales LATAM en Ericsson. Costarricense radicado en México con más de 15 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones en ICT. Actualmente se desempeña como vicepresidente de preventa técnica para las redes de acceso en todas sus tecnologías, incluyendo 5G, transmisión, operación y mantenimiento para la región norte de América Latina en Ericsson. Rosel Ribeiro, Wireless Regional VP de Paralel. Ejecutivo con historial de éxito y años de experiencia en el mercado. Trabajó para grandes proveedores de telecomunicaciones y MNO como Allot, GILAD, Global One y Sprint Inter International. El señor Ribeiro tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica, un MBA en Administración y Dirección de Empresas en Río de Janeiro y un MBA en Finanzas y Métodos Cuantitativos en Heriot-Watt Business School en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Con esta introducción damos inicio al debate sobre Open RAN. Los dejo con nuestra moderadora, Andrea Catalano. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por participar y por eh, mantenernos aquí reunidos en el Congreso Nacional de Espectro. Gracias a la ANE por haberme convocado justamente a eh, moderar este panel en donde vamos a hablar de Open RAN, esta tecnología de red de radio abierta que eh, promete, promete mucho, tiene involucrada una promesa muy grande en cuanto a costos, en cuanto a facilidades de pliegues, en cuanto a innovación, en cuanto a ampliación de ecosistema de proveedores, sean de hardware, de software, eh, y bueno, y también muchas de, de, las, eh, de los cuestionamientos, de las dudas, de, de las inquietudes que surgen en este nuevo ecosistema eh, vemos a los proveedores de equipamiento tomando distintas decisiones algunas más decididas en torno avanzadas hacia open run otros que van y vienen y otros que no parecen estar muy convencidos esto desde el lado de, de los eh, proveedores tradicionales luego tenemos un ecosistema de nuevos proveedores por llamarlos de alguna manera que eh, estimulan e impulsan esto de investigar, de desarrollar, de probar, eh, de que todo será mucho más fácil en cuanto a despliegue, como les decía recién, en cuanto a costos con Open Run. Y vemos los primeros despliegues, no tanto con 5G, sino con 4G en América Latina. Vemos a Brasil, a, a su gobierno, a través de su regulador, tomando una postura decidida a impulsar un ecosistema Open Run de cara a los despliegues de la quinta generación móvil. Y también vemos en Brasil a algunas de las operadoras e inclusive a algunos de los proveedores, tal vez no los tradicionales, o tal vez lo que no sean tan habituales de conocer en los despliegues de red, eh, haciendo encarando pruebas piloto, inclusive en la Argentina hay otras pruebas piloto de carácter industrial para ver bueno cómo se va generando esto de utilizar una nueva tecnología. Pero son los protagonistas los que nos van a dar a conocer cuáles son efectivamente sus posturas, hacia dónde están yendo, cuándo, si es que hay que ponerle una fecha, si es que podemos tener una fecha, eh, tendremos a Open run eh, de una manera más masiva, y ellos nos van a ir contando en qué, en qué situación están cada uno. Eh, yo hasta aquí llego, ya han sido todos presentados, Voy a ir eh, dándoles la palabra a cada uno de los oradores de este panel y voy a empezar por Nicolás Silva, que es comisionado experto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Bienvenido, Nicolás andrea un gusto saludarte muchas gracias a ti por esta moderación y por supuesto a la agencia nacional del espectro por este importante espacio que ya desde hace varios años pues nos permite intercambiar muchos aspectos y muchos elementos respecto de eh, la relevancia de este recurso en muchos temas y pues en general el desarrollo del sector y del país yo voy a compartir mi pantalla brevemente eh, voy a eh, a presentar, me confirman si están viendo, por favor Sí, se ve muy bien Muy bien eh, el tiempo es muy corto, entonces yo quiero eh, en principio enfocarme en lo que es tal vez una visión más desde la perspectiva del regulador, y es allí donde yo creo que vale la pena más allá de entrar en aspectos técnicos que creo que ya los introdujiste muy bien eh, es mirar cómo nosotros percibimos y cómo entendemos que en efecto eh, el desarrollo de OpenRAM pues, se constituye en un promotor de la competencia y a la vez en un facilitador de inversión para diversos agentes. Aquí vale la pena acotar que cuando hablo de diversos, no solamente estoy hablando de los operadores tradicionales, sino como también, dependiendo de las decisiones que se tomen a nivel país, eh, de otros posibles actores que estén habilitados en el mercado y que pues, puedan hacer uso de este recurso escaso como lo es el espectro. Entonces, al ser un promotor de la competencia, lo vemos con ojos positivos y entendemos que hay muchas cosas por anotar y, y por revisar, pero en concreto el, la visión de entrada es positiva. ¿Qué elementos pues, vemos nosotros al soportarse este tipo de soluciones en plataformas que son abiertas y por supuesto estandarizadas? pues en principio entendemos que esto, por supuesto, va a facilitar el acceso y la interconexión de los distintos operadores, tanto a nivel interno, si llegan a usar distintas tecnologías, como también entre operadores, a efectos de garantizar, por supuesto, la comunicación entre los distintos usuarios. En América Latina, como lo sabemos, pues tenemos unas brechas de comunicaciones que son bien grandes y como tal, el disponer de tecnologías que sean más flexibles, por supuesto, que se espera que tengan unas condiciones eh, de operación menos costosas, pues entendemos que va a contribuir o tiene un potencial muy grande de poder contribuir a la masificación de las telecomunicaciones y de la banda ancha. Y como tal, nosotros lo que vemos es que ya hay iniciativas concretas, en, en específico en Colombia, uno de los proveedores o de los operadores que es pues viene introduciendo esta tecnología para el despliegue de sus obligaciones en 4G derivadas de la última subasta de espectro. Entonces, pues ya lo vemos no como algo en perspectiva, sino como una realidad. En ese orden de ideas y eh, atendiendo, digamos, como la, lo que esperamos nosotros y las perspectivas a futuro, es, eh, vemos que hay una serie de beneficios como son, por supuesto, al contarse con un ecosistema abierto, pues vamos a contar también con múltiples proveedores de soluciones que, valga la pena decir, ya van a estar incluso o tendrían el potencial de estar muy customizadas o muy adaptadas a las necesidades específicas de cierto tipo de clientes, especialmente en verticales. Por supuesto, pues, promueve la virtualización de las redes y eso hace que los despliegues puedan ser más eficientes o incluso más focalizados desde lo geográfico. Y a la vez, bajo esa condición, pues, el ciclo de desarrollo de los productos y de la puesta en marcha o del ofrecimiento, pues, a, a los clientes, pues, también se esperaría que disminuyera. Eh, es clave también ver la posibilidad de que las infraestructuras físicas al presentarse sobre plataformas virtualizadas pues, puedan ser reaprovechadas o puedan ser reutilizadas y eso pues eh, es también eficiente en costos y a la vez para los propios agentes que vayan a hacer uso de estas infraestructuras particularmente los operadores u otros que pues también estén involucrados pues también los costos pueden llegar a ser menores por supuesto es un tema abierto a discusión y va a depender de la topología y de las decisiones de cada uno de ellos a nivel de desafíos y siendo pues, muy puntual, dado el, el tiempo restringido que tenemos, yo lo anoto desde dos ámbitos, desde la propia industria, en principio, pues el hecho de tener que garantizar la interoperabilidad de múltiples proveedores ya en sí constituye un desafío que no es menor. Por supuesto, como lo mencioné, va a depender de las decisiones que cada quien tome y si va a, a adoptarse tecnologías open-run de proveedores tradicionales o de nuevos entrantes eh, por supuesto, eh, esto va a llevar también a la necesidad de ver cómo a través del desarrollo de nuevos servicios, pues se va a poder lograr la monetización efectiva de los mismos. Esto en eh, conjunto, pues también implica la articulación dentro de las redes de múltiples funcionalidades o de múltiples servicios que pues, va a requerir una gestión distinta a la tradicional o a la provisión normal, digamos, de los servicios que hemos visto de telecomunicaciones. Y algo que no es menor, que es a través del uso de estas tecnologías, el poder alcanzar, y no solo alcanzar, sino también mantener niveles altos de confiabilidad. Eh, terminando ya mi intervención, desde el regulador yo veo que hay cuatro aspectos que son clave. Lo primero es seguir facilitando el despliegue de infraestructuras, no solamente a nivel móvil, sino también físico. Y aquí también es relevante mencionar promover cómo vamos a lograr que se tengan data centers distribuidos en distintas áreas del país. Por supuesto, un uso eficiente del espectro. No me voy a detener mucho en esto porque creo que hace parte de, las discus de otras discusiones. Y finalmente, a nivel de regulador, pues también debemos pensar en cómo vamos a seguir protegiendo a los usuarios, garantizándoles que sus servicios sean de calidad y proveyéndoles información. Eh, yo termino esta intervención mencionando que nosotros entendemos desde la regulación que la flexibilidad es un aspecto que es clave y como tal eh, venimos desarrollando algo que se llama un sandbox regulatorio, que es precisamente un ambiente de prueba en el que... Eh, uno de los proyectos, de los tres que hemos seleccionado en esta convocatoria, pues precisamente utiliza tecnología de Open RAN. Con esto, pues esperamos promover, no solamente que desde el regulador se impulse la innovación y no se restrinja, sino también a la larga determinar que hay posibilidades para continuar expandiendo la conectividad que tanto necesitamos en nuestro país y que, por supuesto, si es necesario a futuro conocer o tener las modificaciones regulatorias, lo podamos hacer. Con eso terminaría mi intervención. Me pasé por unos segundos, pero traté de hacerlo de la manera más resumida posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Nicolás. Ha sido muy concreto y muy contundente. y como para tener una frase final, definitivamente desde el regulador colombiano hay una legitimidad hacia avanzar hacia esta nueva tecnología, más allá de los desafíos que esto plantea. Vamos a dar paso ahora a uno de los proveedores de equipamiento, uno de los proveedores que está lanzado a OpenRAN, pero bueno, vamos a ver específicamente en qué momento se encuentra ahora, y voy a presentar entonces a Celedonio Bombuteno, que es el director de Relaciones Gubernamentales de Nokia. Bienvenido Celedonio, la palabra es tuya. Muchísimas gracias Andrea, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad a la ANE. Eh, voy a compartir mi pantalla, así que espero que la puedan ir viendo. Me dicen si la están viendo. Sí, se ve muy bien, Celedonia. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias también a, a, a Nicolás Silva. Justamente creo que una parte muy importante para que OpenRun sea exitoso es justamente el tema de los sandbox. Eh, esto es esencial porque estamos en un proceso de transición de un single run a un open run, con lo cual existen una serie de desafíos. Y ese sandbox regulatorio es lo que le permitiría a Open RAN eh, avanzar en su proceso de maduración. Rápidamente, el Open RAN Alliance es un movimiento que surgió ya hace algunos años de la combinación de dos foros, lo que era el XRAN Forum y el CRAN Alliance. Y fue fuertemente impulsado y es impulsado por los operadores. En ellos son realmente los líderes, tan es así que el Open Run Alliance ha creado 10 subgrupos de trabajo, o grupos de trabajo, de los cuales todos son liderados justamente por eh, los operadores. Aquí en este slide lo que ustedes pueden ver es los cinco principales que son los fundadores, pero en esta lista de 28 operadores, la mayoría son también clientes de Nokia. Y es ahí realmente la razón por la cual... Nokia está participando activamente en este proceso, ¿no? Nokia es una empresa que está totalmente convencido de lo importante es de tener eh, tecnologías abiertas, sistemas abiertos, software abiertos que permitan eh, este tipo de desarrollos. Obviamente, no todos los eh, fabricantes estamos participando y la participación de los fabricantes va variando, pero este, en este proceso a medida que se va avanzando probablemente vayamos incorporando nuevos actores si sí, tenemos una gran cantidad de eh, pequeños y medianos proveedores desarrollo de software, desarrolladores también de, de equipamiento eh, y todos estos van buscando justamente hacer realidad el Open Run con, el, con el, ese objetivo de reducir los costos y al mismo tiempo traer más competencia. Por supuesto que si observamos en, este, en esta lámina los 10 grupos de trabajo del Open Run Alliance, en la mayoría de ellos no que está participando y es co-líder en dos de ellos que nosotros consideramos esenciales en este proceso. Uno tiene que ver con el RIC y el otro tiene que ver con el front -fall. El Para nosotros en Nokia lo que es fundamental es una adopción global de OpenRAM y que no exista una fragmentación del mercado, que no existan soluciones propietarias, que realmente OpenRAM sea open, en donde todos los actores que estén interesados en participar en, en OpenRAM puedan conectarse o interconectarse unos con otros. Eh, esto es esencial. En la medida en que nosotros no logremos el, el famoso concepto del open, seguiremos teniendo soluciones propietarias o seguiremos teniendo algunos que pueden interactuar unos con otros, pero no con todos los que están interesados en promover Open Run. Y lo otro que para nosotros también es muy importante es que no exista un overlap entre los trabajos que está llevando a cabo el 3GPP y los trabajos que esté realizando el Open Run. Al año. Ahora bien, en este gráfico ustedes lo que pueden observar es eh, qué es lo que se está buscando con el Open RAN. Esto es, acá eh, abajo ustedes se encuentran las unidades de radio, las unidades de distribución, las unidades de control. El punto es, y el objetivo es, en última instancia, obviamente dependiendo de la definición del operador y la decisión del operador es tener un proveedor por ejemplo para la unidad de radio y uno un proveedor diferente para la unidad de distribución y esto cómo se consigue a través de, de una estandarización de conexión entre uno y otro esta estandarización es esencial sin esta estandarización es muy difícil que se puedan conectar dos proveedores diferentes y que esté dando el resultado que está dando hoy en día un single run. Con lo cual, eh, esta parte es sumamente importante. Eh, como este proceso es un proceso progresivo, wow. junto wow. con esto tenemos wow. aquí arriba un elemento nuevo que ha establecido el Open Run Alliance, y que es el RIC, el Run Intelligent Controller, y, y que le, lo que le da es la inteligencia que necesita el run para poder operar todo esto tiene que funcionar de la mejor forma para que la prestación del servicio final por parte del operador sea tan buena o incluso mejor que lo que hoy está suministrando con el single run. Este es un gran desafío, acá hay un, un trabajo importante que tienen que hacer los operadores para llevar a cabo la integración entre los distintos actores, entre todos ellos puedan conectarse, puedan comunicarse y puedan dar el servicio de calidad que requiere el, eh, el regulador en cada uno de los países. Es por eso que nosotros consideramos que todo este es un proceso en etapas y que la maduración del Open Run lo deberíamos estar viendo allá por el año 2024-2025. Nosotros en Nokia ya tenemos equipamiento que estamos suministrando eh, open RAN Compliance, eh, y el objetivo de Nokia es para el 2025 tener la totalidad de nuestros equipos preparados uh -huh. para operar Open RAN. Podrán operar uh -huh. Single RAN, pero también van a poder operar Open RAN. Como un, digamos así, conclusión final de, las, de los distintos mensajes que yo quiero compartir con ustedes hoy. Nosotros eh, como Nokia estamos convencidos de la importancia de Open Run. invertimos en Open Run y lideramos varios trabajos que se están haciendo a nivel del Open Run Alliance justamente para hacer esto una realidad. Ahora bien, el hecho de combinar diferentes vendors, una multiplicidad de vendors y llevar a cabo eh, esa cloudificación, estamos recién comenzando en este proceso. Y la expectativa de tener un plug and play, eso es poner el equipo, conectarlo y que comience a funcionar, eso va a llevar un tiempito como les he mencionado y la expectativa es para el 2025 en adelante. Acá es muy importante la, la, el rendimiento, el performance, la solución que suministre end to end y la posibilidad de que entre todos los distintos actores puedan eh, interactuar sin tener ningún tipo de interrupción en el servicio, la estabilidad del sistema es esencial porque esto es finalmente lo que nos controlan los reguladores en cuanto a la calidad del servicio, pero también es el interés del operador de prestar el mejor servicio posible, con lo cual el sistema tiene que ser estable el sistema tiene que tener todos los features que normalmente se tienen en este tipo de redes y acá en el mundo de los features lo que también tenemos es una gran presión por parte de los dispositivos. Esos dispositivos van generando features nuevos que tienen que también estar replicados en la red, con lo cual es un proceso de constante evolución y este es uno de los grandes desafíos del Open RAN, es que los distintos componentes tengan todos los features necesarios como para poder prestar el servicio que uno espera recibir de 4G o de 5G. Y en el tiempo vamos a ir logrando este, esta reducción en el costo y esta mayor competencia eh, que vamos a ir observando en Open Run. Y para finalizar, nosotros en Dallas tenemos un centro de Open Run en donde hacemos una gran diversidad de demos, pero también se hace una serie de testeos. Y esto es una muestra más de la importancia que está asignando Nokia a Open Run. Con esto, Andrea. Vuelvo a ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh, Celedonio. Muy interesante. Una de las eh, dudas que también surge en el marco de Open Run es eh, si efectivamente los operadores van a poder generar ingresos adicionales a partir de esto, o si solamente va a ser una eficiencia a nivel de costos. ¿Cómo, cómo lo están viendo desde Nokia y también en el marco de, de la visión de la Organ Alliance? Creo que los operadores están sumamente interesados en que esto sea un éxito. Ellos eh, han sido los fundadores y los que iniciaron todo este proceso, al cual después muchos actores se fueron sumando, entre ellos Nokia. Con lo cual, bien trabajado, logrando de que sea realmente open. Este es un punto esencial, o sea, que cualquiera pueda interactuar con cualquiera. Y que los contenidos que se tengan sean los que en definitiva el operador necesita para prestar el servicio fantástico. Esto no impide o no quita los desafíos con los que nos vamos a enfrentar. Porque estamos hablando de 40 años de redes móviles que de golpe estamos en un proceso de hacerlo más abierto. Bueno, esos 40 años de experiencia son los que se tienen que volcar también a Open RAN. Bien. Muchísimas gracias, Celedonio. Siempre un gusto escucharte. Ahora vamos a pasar a otras de las compañías que también ha decidido avanzar hacia Open run de manera decidida. Estamos hablando de Intel y vamos a presentar a Frasant Agarwal, que es el Global d ran Business Development Director. Bienvenido, Frasant. Aquí estamos para escuchar eh, tu presentación. Hola, Andrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por in, in invitarme y esta oportunidad para presentar todo esto. Así que déjame compartir la pantalla. Ahora, ¿todo el mundo puede ver mi pantalla? Sí, sí. Entonces, déjame tratar de, de tomar un paso atrás y cuando presentamos realmente, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer esto con ran abierta? Como todos sabemos, las redes móviles tienen más de 9 mil millones de conexiones y genera más de... Un billón de dólares y cuando digo un billón es un billón latino que es un millón de millones. Así que esta es una red de las más grandes y esta es la, la red de infraestructura de distribución más importante del mundo. Y entonces si usted mira toda esta red móvil, realmente RAN, realmente mueve la parte costosa, lo que es con eh, eh, capital, inversión y, y presupuesto de operaciones o CAPEX y OPEX. Y esta es una de las partes muy costosas de todo esto. Y luego tenemos todos estos retos para dar capacidades adicionales en obtener nuevos servicios en el área de 5G. Y cómo estos retos y cómo los operadores entregan realmente todas estas nuevas capacidades sin gastar mucho dinero en todas estas redes. Y entonces ya hemos visto de los últimos años, y entonces están utilizando los beneficios y ya han migrado todo esto a cómputo en la nube y de eso, pero de alguna manera, pero lo LAN realmente todavía le falta porque no se concentraba en muchos de RAN, sino todos en la red de celular. Pero ahora las cosas están cambiando y ahora con la arquitectura también está cambiando y está migrando desde los modelos tradicionales de distribución acerca de lo que uno puede hacer de la implementación y como mis colegas pueden decir. Realmente es, es una tendencia que se está moviendo. Déjeme ir a la próxima y, um, y digamos que si no puedes decir de este lado, del lado izquierdo, uno tiene aquí lo que decimos el modelo tradicional RAN, que está aquí desde hace muchos años. Y ahora sabemos que esas redes RAN están cambiando en los últimos 20 años. Hemos visto estos cambios realmente decidieron a radios, a RRUs, pero eso es migración es muy lenta y ahora nosotros creemos que hay un punto aquí, una transición que está pasando, entonces la industria RAN se está moviendo aquí a través de un RAN abierto y, y entonces solamente para darte una idea de lo que nosotros decimos que es RAN que estamos tratando de hacer aquí en el medio y aquí nosotros tenemos la migración, ¿no? Y entonces tenemos este software aquí. Y ah, quizás podemos estar cerrados aquí y moviéndose a través de esto. Entonces estamos mirando aquí del primer hardware. Y entonces aquí nosotros podemos ver que esta red de Intel que vemos ahí. Y siempre incluimos RAM Y entonces aquí estamos en 4G 5G. Y aquí podemos ver aquí la transformación. Y entonces los jugadores aquí y aquí tenemos las soluciones de negocio y aquí están tratando de utilizar y sus beneficios que vienen de, de la nube. Y aquí vemos algunos de sus eh, reportes y aquí va a ver que Opros va a ser un, un mercado de, de, de 5 mil millones de dólares. Aquí es su... Utilización, depende de cómo se, explota, cómo se explota, pero si miramos aquí en el lado derecho, que lo ponemos aquí en este ambiente abierto, es cómo es que nosotros diferenciamos lo que es un Cloud Run y un Open Run. Y entonces aquí lo que tenemos es un abierto o un run o abierto virtualizar. Así que Open Run realmente es la definición de lo que son las distintas interfaces donde uno tiene interfaces abiertas. Entonces, unas personas van a decir que no puede tener plug and play y uno puede escoger el Radiohead de algún proveedor pequeño y luego puede tener el software de otros proveedores. Y ahí uno trae la innovación. Y entonces no puede competir en el mercado. Y entonces aquí tenemos una solución. Y vamos a tener un poco más de innovación. Y luego aquí podemos concentrarnos en estas partes pequeñas y al traer todas estas cosas, Aquí de mezcla y, y los distintos componentes, inevitablemente realmente la innovación al mercado, así que se mejore la fuerza y crea algo de una posición de 5G. Y como sabemos aquí con esta alianza que está trabajando ahí para definir estas interfaces y luego hay otros grupos como Pay -Per View para hacer la parte comercial, así que hay mucho movimiento aquí con estos Open RAN. Y luego aquí lo que tenemos realmente y poner todo esto en interfaces y luego poner esto y lo que es un controlador inteligente. Entonces es el hacer un poquitico más de un poquito más práctico y más viable. Intel está realmente al frente de toda esta innovación y nosotros estamos trabajando con los uh, socios como Cellwise o William Ware. Y para ser sincero realmente con todos estos otros panelistas, estamos trabajando con muchos de los panelistas aquí de Nokia y son así estamos trabajando para hacer esto esta posición. Y ahora yo estoy muy consciente del tiempo, así que voy a ir a este diapositivo para dar un poquitico más de idea de por qué adoptar este, este RAM abierto. Y claro, y claro, aquí lo que sabemos, cuál es el trabajo que estamos tratando de hacer y si es el RAM, ahora tenemos un distinto digamos, sabor, y entonces aquí es el RAN aquí abierto. ¿Cuál es el motivo realmente? Y como mencioné, realmente, si tenemos una forma permanente de todos los backlogs aquí, entonces van a reducir los costos operativos porque uno puede emplear el mismo hardware a lo largo de todo este lado de, del lado de RAN, y esto va a bajar la barrera del ingreso de todos estos proveedores y ahora crea una infraestructura flexible donde el workload puede moverse desde el viejo a, a, de los viejos a los nuevos y da el mejor rendimiento para estas redes. Y como pueden ver y simplificar esto, porque se puede hacer desde un hardware, entonces uno operativamente está en un mejor eh, ambiente, incluso tienen su entrenamiento, sus diseños de ese hardware, así que desde el ámbito operativo es mucho más fácil tener todo ese tipo de hardware porque opera más, más, más uh, bien y, y más barato. Entonces, hablemos de la segregación de hardware y software. Solamente va a permitir que desagregar el, el hardware y el software. Y vamos a, como estábamos hablando anteriormente de una, digamos, eh, productos que salen cada año y eso, estamos hablando en cuestión de 10, al disgregar o al disgregar realmente tenemos la innovación y tenemos estas características nuevas. Y así tenemos la innovación más rápida y le permite a, al operador para que dirijan sus inversiones de investigación y desarrollo en esta eh, escala de esto. Y aquí es innovación más rápida y tenemos aceleradores, herramientas. Y es solamente para poner todo esto en esto y le permite a uno un, uh, un sistema, un ecosistema de 5G y tenemos estos vendors radios, y un sistema más robusto en últimas, y entonces uno lo que va a tener es todos los beneficios de tener una nube, y todos sabemos esto, como esto estamos dividiendo y jalando y el uso de estas cosas, y sabemos que IT ya ha estado utilizado todo esto, y están obteniendo todos sus beneficios, así nomás, y también lo medio lo he pesado pero RAM está un poquitico atrasado, pero ahora al final yo quisiera decir que Intel realmente, está completamente comprometido con OpenRAM y trabajamos con todos los socios de ecosistemas y, y los socios ahí. Y nuestra meta realmente es crear realmente todo el ecosistema para que sea eh, benéfico para, para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Frazan. Eh, mencionaste el tema de investigación y desarrollo y algunos actores del mercado, cuando uno conversa sobre Open RAN, eh, señalan que Open RAN, eh, posiblemente, lo ponen en duda, tal vez por algunos intereses, no genera el mismo nivel de investigación y desarrollo que se han eh, producido en etapas anteriores a la hora de, de, de la provisión de equipamiento. Vos, con lo que nos mencionás, estás eh, justamente diciendo lo contrario, que la investigación y el desarrollo que se está aplicando a la generación de este ecosistema es tan importante como la que se ha conocido en etapas anteriores. ¿Es así? Sí, absolutamente. Y para ser honesto contigo, en términos de investigación y desarrollo, lo que está trayendo RD realmente está trabajando muchos jugadores nichos y de ellos es donde sale la innovación, porque en la manera tradicional uno tiene estas compañías grandes que estaban haciendo estos grandes presupuestos de investigación y desarrollo, pero las compañías más pequeñas no eran capaces de ingresar al mercado. Pero aquí uno puede ver que la manera como funciona OpenRAM, que provee más oportunidades inclusive para gobiernos. Para el Reino Unido, de eso, está poniendo mucho presupuesto de R&D y quiere generar las pericias locales. Y este eh, Open abierto le permite a uno de tener unas compañías más pequeñas que tienen PRS. Y entonces uno puede tener aquí sus proveedores locales que pueden utilizar su propio R&D y puede generar sus productos. Así que de alguna manera, en este sistema general, yo creo que es muy bueno para R&D y para las compañías más pequeñas para venir a producir esos productos nichos. Así que nosotros ciertamente sí vemos desde nuestra perspectiva que eh, Intel está invirtiendo fuertemente realmente en la mayoría de nuestros archivos, en nuestros procesadores y estos nuevos eh, procesadores y nuevas tecnologías de todo lo que se puede hacer. Así que nosotros sí creemos que vale la pena invertir ahí de este, de este lado. Nosotros estamos comprometidos con investigación y desarrollo en este ámbito. Muchísimas gracias, Frazan. Un placer también haber compartido este espacio con vos. Vamos a seguir dialogando con el resto de los oradores. Es el turno ahora de Russell Ribeiro, que es el vicepresidente regional para América Latina de Parallel, una justamente de las empresas que eh, avienen a este nuevo ecosistema. Bienvenido, Russell. Muchas gracias. Disculpen lo oportuno. Espero que entiendo. <risa> eh, mira, yo decidí no hacer la presentación porque ya mis colegas presentaron muchas cosas sobre OpenRAIL, entonces mejor hablar un poquitito porque creo que va a ser más interesante. Eh, primeramente, gracias por lo convite. Este es un gusto para nosotros estar aquí participando de este evento que es muy importante. E, saludos a Nicolas também e a todos os meus colegas eh, que, são, que estão aqui. Bueno, paralelo a Guarulhos, é uma companhia jovem e creio que delas que estão aqui eh, participando é a única que não decidiu participar de Open RAM durante seu curso de vida, porque já nascemos como Open RAM. Então, não decidimos ser Open RAM. Já fomos Open RAM desde o princípio. La verdad es que nacemos hace casi 10 años con este concepto porque vimos que el mercado estaba muy parado, muy estagnado. No había eh, ningún tipo de avance tecnológico que trouxera eh, agilidad al mercado y que diera la seguridad que los operadores necesitan. Es también los, las naciones, los países. ¿Por qué? Porque nosotros vimos ahora poco con la pandemia que la infraestructura de telecomunicaciones de una nación es importantísima. Creo que tal vez es tan importante cuanto la infraestructura de estradas o de electricidad o alguna cosa así. Porque sin comunicaciones, ¿cómo, cómo las economía habría funcionado durante la pandemia? Eh, obviamente, las comunicaciones, dentro de las comunicaciones, obviamente, comunicaciones móviles son hoy por hoy la más importante, porque la FIA está bajando eh, y las otras también, y la móvil es la única que va a seguir. Eh, eh, obviamente, como tal, es, es extremadamente importante que el lo, lo, lo concepto de Open run que ya es hoy por hoy una tendencia que no va a tener parada, una tendencia que va a seguir adelante, siga adelante y como habló mi compañero de Noche, Celedonio, que concordo plenamente, va cada vez madurar, cada vez madurar es ser una tecnología totalmente abierta. Eh, eh, la importancia de eso para los operadores son muchas, ¿ok? Primeramente, eh, diversificar los mercados, los ecosistemas y obviamente esto para nosotros. Tenemos una analogía entre qué es OpenRA. Cuando explicamos OpenRA para alguien que no conoce, hacemos una analogía muy interesante con lo que pasó con los mainframes, eh, lo que, eh, cuando, cuando surgieron los PCs. Y lo amigo para de Enfield debe entender muy bien eso, porque obviamente el mercado explotó, las, los fabricantes de hardware son muchos, pero los fabricantes de software son mayores. Hay un ecosistema fortísimo. nadie depende de nada. Antes, con lo mainframe, tú tenías que comprar con una compañía, lo equipo, lo mainframe, la aplicación, los servicios, todo era con ellos. Si había un problema con este, con este fabricante, tenías un problema enorme. Y pasó con algunas empresas que tenían problemas enormes con un fabricante que se fue y que ya no estaba en mercado. Eh, open es justamente lo que viene a traer un ecosistema fuerte, diversificado, a donde, como decía, una compañía chiquita puede, puede brindar servicios a un determinado nicho de software o de hardware. y obviamente con eso, ¿quién ganha? Ganha como tú preguntaste, tú preguntaste ¿qué ganha el operador? El operador va a ganar en que va a tener agilidad para Time to Market, por ejemplo, nosotros eh, estamos ahora con, con algunos, ya tenemos más de, de 70 clientes en todo el mundo, pero en América Latina tenemos algunos pocos, no tenemos muchos. Pero los que tenemos ya están empezando a nos dar feedback y que consiguen implementar los servicios con tiempos que son casi 50% menores de lo que tenían antes. ¿Qué significa eso? Time to market. The time to market es plata. Y e innovación también es, es plata, porque con innovación... Con un sistema totalmente virtualizado, tú puedes eh, rápidamente eh, de, hacer un deployment de un servicio o no, o decomisionarlo, o, de o comisionar otro. Entonces, eso te da agilidad de mercado. Antes no tenías esta agilidad, ahora tienes esta agilidad. Entonces, con eso, un operador tiene una capacidad de muy grande de monetizar su inversión, de hacer cosas que antes no podría hacer. Una otra cosa, y la área de custos también reducir, porque ya tenemos eh, algunos feedbacks de clientes de todo el mundo que se consigue reducir de 15 a 30%, y obviamente esto depende de dónde está el operador, porque obviamente un operador que está en Colombia, por ejemplo, tiene un costo de energía, otro que está, por ejemplo, en Asia, tiene otro, y obviamente los consumos varían y los costos varían, y también la mano de obra, y todo eso varía, entonces lo TCO Reduction, como llamamos, la reducción de la tasa de custo de, de, de, de, de la red, va a variar dependiendo de donde está, pero ya tenemos el eh, feedback de, de los clientes nuestros que está variando de 15 a 30%. Y esto es lo que queremos. Y esto es la visión de Parallel Wireless. Nacemos con esta visión Estamos creciendo con esta visión, estamos aportando tecnología con esta visión. Tenemos hoy una compañía muy grande, son casi 700 empleados en todo el mundo, en tres centros de desarrollo que están en India, dos en India, uno en Tel en Israel. Estamos trayendo tecnología disruptiva al mercado. Obviamente estamos aún en una jornada, no habíamos terminado, hay muchas cosas por hacer como dice Celedonio, y, y eh, concordo plenamente, pero estamos yendo, estamos trayendo. Y, esto es, y esta vuela y esta, y esta de nieve, como digo, eh, que es un, ya es grande, troce, ha eh, eh, troce, traído eh, operadores de todo el mundo para soportar, porque los operadores obviamente tienen interés enorme en poder ampliar el ecosistema, porque así obviamente con esta ampliación tienen más... Vendors, siendo más viendos, pueden negociar mejor, reducen lo justo. Eh, también con eso pueden automatizar. Okay. With this, with eh, parece que estoy escuchando a eh, alguien que está me dando retroalimentación de traducción. Okay, sí, ahí, ahí está, ahí estamos okay. bien de nuevo, Gracias, okay. ahí estamos. <risa> Entonces, con la automación también reducen lo justo. Entonces, eh, esta situación atra ha atraído a los operadores de todo el mundo que están obviamente buscando en OpenRA la salida para los vendedores que tiene hoy, la salida para falta de innovación, la salida para reducción de custo y la salida para tener una, una capacidad de despliegue más rápido, más ágil. Que esto está, en eso estamos, estamos muy contentos de tener... Eh, Nokia y Ericsson dentro de Oran, a donde también estamos nosotros, ahí apoyando, porque obviamente 3 gpp lanza los releases de ellos, pero no, no tiene todo cuadrado, no tiene todo detallado, entonces Oran está lo haciendo. Y e esto es una jornada, esto es una jornada, en esta jornada estamos, los clientes que ya están con nosotros están muy contentos, gracias a Dios. Eh, obviamente, esperamos que esto crezca bastante y que mucha gente, muchas, muchos nuevos eventos se sumen y que tengamos un ecosistema fuerte. ¿Qué es esto? Esto que tengo para hablar, si tienes alguna pregunta. <risa> y a ver, eh, se habla mucho de las redes privadas eh, eh, a partir de Open RAN. Open RAN va a permitir a las empresas eh, gestionar eh, definitivamente sus redes privadas con eficiencia? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese proceso? Porque eso también forma parte de una tendencia, ¿o cómo lo estás viendo? Es una tendencia. Eh, Las redes privadas van a seguir muy fuerte en 5G. ¿okay? Esto es una tendencia que va, va a ser mucho. Muchas redes privadas van a venir en 5G. Pero yo gustaría dejar de, claro que Open Run no es solamente 5G. 5G es una de las tecnologías que van a, a, que van a aprovechar de OpenRAM, porque obviamente, como tú dices, dame un segundo que alguien está me marcando. Cosas que Open. pasan en las conferencias, Rafael. Exactamente, es no, está, uno, de los, uno, de los, uno de los clientes está me marcando justo ahora, no sé si es para decirme una cosa o si sea, pero ya le voy a contestar. Eh, entonces, ¿por qué? Porque las redes privadas van a explotar en 5G, eh, como también la necesidad de desplegar enotesbís eh, e o llamamos new radio, o, eh, que va a ser enorme, porque obviamente las frecuencias, principalmente en la frecuencia milimétrica de 26 GHz vas a tener vas, vas a tener que tener muchos mucha cobertura va a tener que tener muchas micro micro y digamos esto va a crecer mucho y por eso open RAM va a ser una solución eh, digamos así casi que mandatoria para 5g De la misma forma en las de privadas también tú vas a necesitar porque si tú vas a cubrir un, por ejemplo una mina o una fábrica va a necesitar de una, de una tecnología que no sea tan cara, entonces va a hacerlo con 5G. Entonces nosotros en paralelo creemos que este mercado va a explotar, pero quería decir que para los operadores también OpenRA está disponible en 2G, 3G, 4G, no solamente en 5G. Entonces, ¿qué se respondido? Sí, sí, sí. Bueno, eh, Colombia mismo tiene uno de los casos de Open RAN con implementación en 4G que mencionó eh, Nicolás Silva. Así que, bueno, muchas gracias, eh, Russell. Atendé mientras tanto ese cliente que está tan ansioso por escuchar. Hola, tranquilo. <risa> <risa> Muchas gracias y así vamos a dar eh, paso a nuestro último orador de este panel. Presentamos a Fabio Monge, que es el Head of Pre Sales de América Latina de Ericsson y él también nos va a contar en qué anda la compañía en relación con OpenRAM. Bienvenido Fabián. Hola Andrea, mucho gusto y muchas gracias por tenerme acá. Eh, es un gusto compartir el panel contigo, con Rosel, con Prashant, con Celonio, con Nicolás, y, y conversar de este tema tan, tan interesante que nos acoge el día de hoy como lo es el Open RAN. Eh, como decía Celonio, de la misma manera eh, Ericsson es parte eh, del, del Open RAN Alliance que al final, eh, digamos que intenta determinar esas especificaciones técnicas eh, para una arquitectura de red de acceso por radio, tanto para 4G como para 5G. Hay una cosa que no tenemos que... De, de, dejar de lado y es el hecho de que en Latinoamérica al finales del 2020 el, el, el tráfico en las redes de 4G llegó a ser un 55% eh, de acuerdo al, al estudio de Ericsson Mobility Report que está disponible en nuestra página web eh, y hacia el 2026 todavía va a tener una, una participación importante cercana al 50-45% porque en el caso particular de Colombia tenemos recientemente de acuerdo a Global Data eh, una penetración en 4G del 47%. Entonces es importante que no dejemos de lado el 2G y el 3G, ¿no? que es parte esencial en servicios de voz y que en este momento eh, evidentemente necesitamos brindar una, una solución y mantener esa solución conforme vamos introduciendo tecnologías nuevas como 5G y 4G. Eh, para nosotros en Ericsson, como, como proveedor y líder mundial en patentes y, y equipos de tecnología de 5G, creemos en la competencia y esa competencia que nos viene a traer Open RAN en, en las primeras etapas de desarrollo tecnológico nos brinda la posibilidad de ser muy innovadores. Y por esas razones que, eh, aparte de que nuestros clientes forman parte de la Alliance perdón, y, y, y nosotros eh, creemos en la estandarización, eh, también Creemos que siendo participantes activos eh, vamos a trabajar en conjunto con las necesidades reales de los, de los proveedores de, de las redes móviles para eh, generar una apertura pasando por la flexibilidad de las redes que de alguna manera mencionaba eh, eh, Celedonio hace, hace un, un rato. ¿no? Eh, parece ser que tengo algún problema de conectividad. No sé si ya está solucionado. ¿Me escuchan bien? sí Yo te estoy recibiendo okay. bien. Sí, sí. Muy bien, perfecto, gracias. Eh, creo que, bueno, hoy en día tenemos una, una arquitectura de radio donde las plataformas evidentemente están integradas en, en hardware y software y, y esa ambición de crear la apertura eh, pasa por la separación, desagregación entre, entre las interfaces abiertas y posiblemente la virtualización, que al final, eh, y como mencionaba anteriormente, nos va a ayudar a ser más competitivos y traer una mayor innovación sin olvidar un, un aspecto importante por el que nace el, el, el Oran Alliance, y es justamente la necesidad de bajar los costos de las inversiones, eh, el, que en este momento parece ser que todavía no estamos ahí, yo creo que la evolución nos va a llevar, eh, como bien mencionaba, si no estoy mal Nicolás, hacia el 2024 o 2025, donde podríamos empezar a ver una eficiencia mejor tanto a nivel de las inversiones de gasto de capital como gasto operativo, principalmente porque en, en las etapas iniciales vamos a tener un alto costo de interoperabilidad y de, y de costo de integración entre las diferentes soluciones de los diferentes proveedores de los servicios. Entonces... Eh, Bien, es cierto, el, el, el, se enfoca en la parte de radio de 4G y 5G, eh, al final necesitamos que esa alianza con ORAN determine las especificaciones técnicas, aún, siendo, aún no siendo más bien un, un SDO, un Standard Definer Organization, como lo es por ejemplo ETSI en el 3GPP. Entonces, incrementar la, la, la apertura en la industria eh, a través de, la, de las diferentes Gs, tanto G3G como lo ha venido haciendo el 3GPP, eh, hacia 4G, 5G y posiblemente hacia 6G en, en adelante. Hoy en día, sin embargo, el 3GPP tiene más de 100 interfaces abiertas, o sea que en realidad no es un concepto nuevo, quizás es una tendencia de poder desagregar más bien es, esos, esos grandes proveedores y como mencionaba eh, Russell y, y, y Krasanta anteriormente, una mayor cantidad de proveedores de software que está siendo incluidos en el, en el mensaje actual. Y por último, eh, quizás eh, creo que es importante mencionar que lo, lo, lo que nosotros vemos en Ericsson y, y, y lo más importante es que traemos tres cosas al Oran Alliance. El primero es la claudificación el segundo es la automatización y el tercero es la, evidentemente la apertura de las interfaces internas de la radio. Hoy en día Ericsson ofrece ser el, nuestro producto de Cloud Run que básicamente cumple con la parte de claudificación y la virtualización de ciertas funciones de red y estamos anunciando hace algunos días lo que para nosotros se denomina el Service Management Orchestration, que al final es una plataforma de automatización que eh, nos va a permitir soportar actualmente 8 de las 10 eh, interfaces abiertas que, que, digamos, tenemos en el on Alliance. Hay un, hay un tema importante, es que hasta hoy, eh, Q3 del 2021, tenemos 176 redes 5G lanzadas en el mundo, de acuerdo a la GCA, de esas redes todavía no hay ninguna, no en perrano. Entonces eh, pasa por ahí la necesidad de ver eh, en qué momento el, el mercado va a tomar la decisión de empezar a invertir en 5G como una solución real, final y sustentable en el tiempo. Y, y, y básicamente también eh, es por eso que estamos en, en el camino de la evolución, en el camino de... De, ...de esa interoperabilidad de las diferentes arquitecturas de red... ...y por qué no con, las, con, las, con los mantener y asegurar también los tres principios... ...que de alguna manera se definieron por los países de la OST, ...que es básicamente mantener y asegurar primero que nada... ...la seguridad de la información, segundo el desempeño de las redes... ...la eficiencia energética y esa resiliencia que necesitamos tener también... ...para poder introducir servicios adicionales en la red. Hoy 5G... Eh, está siendo monetizado en el mundo. Nosotros estamos presentes en 96 redes a nivel eh, mundial, eh, aproximadamente en 48, 49 países actualmente, pero solamente un tercio de los casos de uso está siendo monetizado. Quiere decir que pues, tenemos dos tercios, eh, de acuerdo a, a nuestros estudios, por mercado potencial que debemos desarrollar en conjunto con los operadores de redes. Y por último, mencionar quizás eh, en cuanto a la parte de estandarización, que es uno de nuestros principios, creemos en la estandarización y en la necesidad de eh, asegurar que todos trabajamos bajo las mismas reglas, bajo las mismas eh, funciones para que la competencia sea eh, correcta. Eh, pero también creemos en, en lo que han hecho los países de la OSD y eso ha sido regular bajo una... Eh, bajo un marco de tecnología neutral. ¿Eso qué quiere decir? No especificar una tecnología en la regulación, sino dejarlo justamente abierto a la, a la potencialidad que tienen todos los diferentes sabores que podamos tener en, en, en los mercados y eh, eso básicamente puede generar la facilidad y la interconectividad interconecti entre los diferentes países incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera que adoptado este tipo de de mecanismos a la hora de poner las reglas, ¿no? Eh, creo que la madurez del Open RAM va a llegar, creemos y, y por esa razón participamos del Oran Alliance eh, y hay muchas pruebas externas, como bien lo mencionaba Rosel, tanto a nivel eh, fuera de Latinoamérica como dentro de Latinoamérica, que, que estamos convencidos que va a traer mucha eficiencia en el futuro eh, cuando ya tengamos una, una eh, tecnología un poquito más madura, si se quiere. Gracias. Bien, muchas gracias Fabián. Eh, hay una coincidencia generalizada en el panel de que esto va a beneficiar a todos. ¿Hay alguien que se perjudica eh, a partir del advenimiento de Open RAN? ¿Algún jugador, algún operador? ¿Hay algún perjuicio o es una tendencia que beneficiará a toda la industria de telecomunicaciones por igual? Nosotros creemos desde, desde la perspectiva de Ericsson que no hay nadie que se esté eh, perjudicando. Más bien estamos siendo beneficiados por una eh, mayor eh, intensidad en la parte de innovación y, y desde ese punto de vista podemos definirlo como, como una tecnología disruptiva si se quiere, porque evidentemente estamos eh, tratando de hacer un challenge a la manera que veníamos Construyendo nuestras redes. Entonces, al final, siempre y cuando aseguremos que hay transparencia, siempre y cuando aseguremos que la, la, la información está asegurada, la información de nuestros usuarios finales y evidentemente eh, la, el, el, el desempeño de la red es el idóneo, el, vamos a traer solamente beneficios al, al, al grupo, ¿no? Sí, justamente pensaba mientras te escuchaba que eh, qué pasa con la seguridad de las redes que, de Open RAN. Si, si dan la misma garantía, si es que se puede usar esta, si esta es la palabra más adecuada que las redes tradicionales. Y no sé si algo de eso tendrá que ver con esto que mencionaste, de que sobre 176 redes todavía ninguna es Open RAN, sobre 176 redes 5G. Yo creo más bien que la seguridad va a llegar de la misma manera en que, en que está en, en los estándares del 3GPP y demás. Eh, me parece que más bien la parte de las 176 redes a, a nivel mundial eh, lanzadas hasta hoy en día pasa por la interoperabilidad con las otras Gs, con 4G, con 3G, con 2G, eh, más que por un tema de seguridad. Sin embargo, eh, como, como hemos mencionado, creo que todos los panelistas aún nos faltan un poquitito más por madurar y por, por ver... ¿Realmente qué va a suceder en, en, en los próximos 5 o 6 años cuando tengamos, por lo menos en Latinoamérica, eh, empecemos o, o continuemos el apagado de las redes de 2G y 3G y nos podamos enfocar hacia 4G, 5G? ¿Y ¿Por qué no siendo ambiciosos el 6G, no? Bien, bien, bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu presentación. Yo cierro este panel con algunos conceptos que ustedes fueron mencionando a lo largo de estos minutos. Hay coincidencia en que se está yendo hacia un camino de madurez que la investigación y el desarrollo están a la orden del día y que eso definitivamente va a generar más innovación a partir también del compromiso que han ido tomando los distintos actores, los de la etapa anterior de las redes de acceso a la etapa actual y que definitivamente eh, el secreto pasa por estandarizar porque todo sea realmente un ecosistema abierto y esto al final del camino va a terminar beneficiando a los operadores que necesitan definitivamente también generar nuevos ingresos, porque la industria también tiene sus complicaciones. Así que les agradezco mucho a cada uno de ustedes, muchas gracias Nicolás Silva, muchas gracias Eledonio Bombutenó, lo mismo Frazán Agarwal, muchas gracias, muchas gracias Racel Ribeiro y Fabián Monje por este panel seguiremos caminando, como dice un grupo, el álbum de un grupo de música de la Argentina, hacia la era de la madurez, pero en Open Run. Muchísimas gracias, sé que vamos a un almuerzo, pero le doy la palabra a quienes continúan en este onceavo Congreso Internacional de Espectro. Muchas gracias.